Hola gente de YouTube, ¿cómo están? todos bienvenidos a mi humilde canal de aquí, soy Sergio Este... Acabo de pasarme... Acabo de, de vencer a Bowser este que me viene, no llegan de nuevo porque también vamos a utilizar todas la estrellas de la primera sala porque también es fácil de bloquear porque la gorra de vuelo y la gorra de metal que cometa mario metal mario metal mario metal metal slow que cosa más rara eh? pero bueno no importa este, ahorita Voy a ir a la mansión de Buu de Y después me voy a poner más mapas Y veo que me trago Para ir completando y dándole con caña Voy a tratar de darle Caña tío, caña Como dicen las españoles, caña Sin entender, ojo Sin entender Este Para terminar lo más rápido posible Estuve dando vueltas de aquí a allá, configuraciones en OBS y me di cuenta de que cambié unas opciones ahí y puse grabar y comencé a grabar en vez de pantalla completa a nueva ventana para que fuera un poco más fluido y no tuviera tantos jirones y tantos pegones. Nada más que con la. Este, y fachera que cargo, ustedes se imaginan que pasa. Entonces, este espero que les guste el eh, video. la hayan pasado, pero bueno, vamos a más, una meta: una meta, meta de meta del like. ¿Cuántos likes serán? 5 Vamos a darle, ¿eh? ni siquiera lo voy a pedir ni 20, nada, va a ser algo facilito 5 likes. 5, 5 likes, 5 me gusta, como, como, como se dice en español, 5 me gusta nada más, 5 nada más, no voy a pedir más nada, 5 me gusta para ¿Mm? este video y 5 para el anterior pues, porque eso no lo pedí, porque se me olvidó la flojera Este espero que de les guste el video, los dejo aquí, no nos seguir interrumpiendo. Se me cuida, se me lavan las manos, se pone de tapabocas y nos vemos. Adiós. Let's go. Woo! go Ooh, woo! -hoo. you oh. Goal. Go! Hego.